Momentito, que la que voy a empezar a grabar ahora. Eh, tenemos con, con nosotros a Antonio Rodríguez Purones, que nos va a impartir esta webinar: Visión Estratégica de las DLT y Blockchain, dentro de las actividades del Campus Corporativo del Sector TIC de Andalucía, eh, que sabéis que está eh, eh, promovido y financiado por, por la Junta de Andalucía. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, pues. Eh, Antonio va a hablar durante una hora aproximadamente y nos ha sugerido que durante toda la charla podáis hacer preguntas. Os hemos desactivado eh, el micrófono y el vídeo porque suele ser eh, incómodo, se oyen ruidos de fondo, eh, hay muchas interferencias y al ocupar el ancho de banda, pues muchas veces no, no fluye eh, con la calidad que debiera la. Eh, la charla. Cuando tengamos eh, 5G, yo creo que no va a haber estos problemas. En cualquier caso, mmm, tenemos el chat a nuestra disposición, así que el que quiera hacer alguna pregunta durante la charla puede utilizar el chat y, si Antonio no se da cuenta de la pregunta, yo estaré pendiente para hacérsela. Cuando terminemos, si os apetece, podemos hacer un debate y una charla posterior. Para chatear, yo creo que ya lo, lo habéis visto, tenéis un botón púrpura en, el, en la esquina inferior derecha de vuestra pantalla y un globito, que si le hacéis eh, clic en él, pues podéis, podéis chatear eh, mientras estamos escuchando la charla de Antonio. Bien, pues si os parece, voy a presentaros a Antonio. Antonio Rodríguez Furones es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y posee numerosas acreditaciones académicas por diferentes escuelas de negocios y universidades. Su trayectoria profesional está ligada a la consultoría estratégica, ha trabajado en Avantia Consulting, Deloitte y la Dirección de Empresas de Servicios con una fuerte componente tecnológica, llegando a ser COO para el sudeste de Europa de la multinacional británica Tunstall. Ha liderado procesos de reestructuración y transformación digital en diferentes organizaciones, apostando por la innovación sobre procesos para generar ventajas competitivas. Es autor del blog, el nieto de nico wordpress.com ahí tenéis su Twitter también y tiene su Linkedin, y ha publicado diversos artículos en diferentes medios y revistas especializadas sobre gestión estratégica, transformación digital y organizativa de las empresas. Es colaborador habitual del programa Primera Hora de Gestión a Radio y profesor de Estrategia de hoy Escuela de Organización Industrial. Sé que algunos de los que estáis aquí presentes tenéis la fortuna de, de ser alumnos suyos. Bueno, pues, Antonio, eh, si quieres añadir algo más, si no, podemos empezar ya con la charla directamente. No, Muchas muchas gracias, Carmen, por la, por la introducción. Lo único que diría respecto a, a mis pobres alumnos, no sé si es la fortuna o la desgracia de soportarme, pero yo sé que me lo muy bien en las sesiones que tenemos la oportunidad de, de compartir, tanto en el Full Time o en el Executive MBA, o en los diferentes programas que, en los cuales pues, tengo, la, tengo el placer y el honor de poder colaborar con la, con la EOI, especialmente ahí en el campus de Sevilla. Antes de empezar y ponernos con el tema, sí que quería agradecer pues la oportunidad de, de poder compartir con vosotros estos 45 60 minutos de reflexiones sobre un tema muy novedoso, que es eh, el, el, que el mantra del blockchain y demás, y el hecho de tener esa oportunidad de poder hablar y me gustaría que la conversación que más que un webinar al uso fuera una conversación entre todos los asistentes, para eso, como bien apuntaba Carmen, ahí a través del chat, yo creo que nos podremos organizar bien las distintas intervenciones, inquietudes, preguntas directas que pueden ir surgiendo a medida que vayamos introduciendo conceptos. Pues, como os decía, agradecer la oportunidad al campus corporativo del sector TIC de Andalucía de poder compartir mis, mis reflexiones acerca de cómo esta nueva herramienta puede ir impactando en los, en los modelos de negocio. Y, por supuesto, el agradecimiento también a, a la Fundación EOI, que colabora activamente en la organización del webinar, y especialmente a Carmen, que es la que ha organizado perfectamente la, la sesión de hoy. Si os parece, vamos a ir ya centrando el tiro. Básicamente, la, el webinar, la videoconferencia de hoy, eh, se va a centrar en tres grandes bloques. Primero, vamos a hablar de las DLT y el blockchain, como herramienta, es decir, el, el contenido, el objeto de, del webinar, como bien ha introducido Carmen, no es eh, una explicación sobre las tripas tecnológicas de estas nuevas herramientas tecnológicas que están surgiendo, sino, sobre todo, tratar de comprender el funcionamiento a modo de herramienta de estas nuevas posibilidades tecnológicas que por hoy existen, que hace cinco o diez años no, no existían, de tal manera que, si somos capaces de entender esas posibilidades, Luego podremos hablar en términos estratégicos, que será el segundo bloque de la webinar de hoy, eh, sobre y, y el core, si me, si me permitís, de, de todo lo que es la, la sesión que vamos a compartir, sobre las posibilidades en términos de estrategia, de ventaja competitiva que puede tener el blockchain o las DT en un sentido más amplio respecto a los modelos de negocio que actualmente existen o los que pueden surgir al amparo de estas nuevas tecnologías. Finalmente, eh, os trasladaré una visión muy personal sobre cuál es el futuro a, a corto y medio plazo de, de estas redes de blockchain, sobre todo, insisto, desde el punto de vista de, de la visión estratégica, que es un poco el objeto fundamental de la sesión de hoy. Es decir, aquí lo que vamos a hablar mucho es de cómo funciona el blockchain y las DLT desde un punto de vista de herramienta y, sobre todo, de su encaje términos estratégicos en los distintos módulos de negocio que podemos estar planteando hoy en día o incluso a futuro. No vamos a entrar tanto en lo que ya son, digamos, las tripas más tecnológicas. Ahí me consta que ha habido ya webinars previos en los cuales pues, se ha explicado, o se va definiendo el propio funcionamiento de lo que son estas redes y aquí lo que nos vamos a focalizar es sobre todo en su propia aplicación, ¿no? desde un punto de vista de, de modelo de negocio. Eh, primer capítulo, DLT y blockchain como herramientas. Antes de nada, a nadie se le escapa que blockchain es un tema de actualidad. Aquí me he permitido agarrar ciertas eh, noticias. Una primera, para que veas también el carácter global de este fenómeno, hay en Japón la aplicación de mensajería Line que es la más utilizada utiliza ahí en Japón, lo que para nosotros sería el WhatsApp, ahí en, en Japón se utiliza esa, esa Aplicación de mensajería online se asocia con un gigante financiero para crear una alianza de blockchain y poder eh, dar soporte a estos mecanismos de mensajería instantánea con esta nueva tecnología en base a un supuesto beneficio que es el que veremos a lo largo de la sesión de hoy. Más noticias. JP Morgan, que es uno de los, como conocéis, es uno de los principales bancos de inversión a nivel global. Cataloga, sin embargo, blockchain como una tecnología inmadura y sobrevalorada. Por lo tanto, también ya vemos que puede existir un cierto escepticismo hacia la, la situación actual de esta tecnología. El propio JP Morgan aquí ya fija un, un, un juicio acerca de cuál es la situación actual de lo que es esta, esta tecnología de la que vamos a hablar y otra más cercana, en este caso extraída del diario ABC, donde se expone que seis de cada diez directores de recursos humanos reconocen no saber lo suficiente sobre, sobre el blockchain. Es decir, eh, es un mantra que está ahora funcionando desde el punto de vista de gestión empresarial, desde el punto de vista de management, el blockchain, que lo va a revolucionar, qué factores son los que van a impactar directamente sobre lo que son los modelos de negocio, pero a la hora de incorporar esa tecnología a lo que es la práctica habitual, al día a día, pues surgen hasta dudas respecto a lo que pueden ser los reclutadores que están al final en primera línea de la atracción de talento de las compañías sobre si realmente hay que incorporar gente que tenga ciertos conocimientos de blockchain o no y para qué sirve. En definitiva, estamos viendo que es una tecnología realmente incipiente. Ya veis un tema de, de máxima actualidad desde distintas perspectivas en distintos países y con, y con distintos frentes abiertos. ¿Qué es el blockchain? En una primera aproximación, eh, me gustaría concretar ciertos aspectos. Seguro que para alguno que ya esté familiarizado con los temas de blockchain, esta diapositiva les parece como obvia, pero para aquellos que se aproximen por primera vez a lo que es el concepto de blockchain, es dejar estos conceptos. En primer lugar, blockchain no es bitcoin. Yo recuerdo cuando empecé a aproximarme al mundo del blockchain, todo el mundo hablaba de bitcoin, criptomonedas, bitcoin como ejemplo, como ejemplo, y en principio, para un profano, cuando se acerca a este mundo, parece que existe como una cierta identificación entre Bitcoin o las criptomonedas en general, y lo que supone blockchain. Blockchain es mucho más que una criptomoneda que Bitcoin. Es decir, Bitcoin es una aplicación de blockchain. Y, por lo tanto, no debemos simplemente circunscribir las posibilidades de blockchain a lo que es el funcionamiento de cualquier criptomoneda, en especial la Bitcoin, que puede resultar la más famosa. Básicamente, una red de blockchain es una red distribuida una red distribuida eh, que se configura, que se conforma para el almacenamiento y la realización de transacciones de valor. Y cuando hablamos de transacciones con valor, no solo nos podemos referir a transacciones que puedan tener un origen monetario, sino que pueden ser transacciones de valor eh, desde el punto de vista monetario, eh, perdón, desde un punto de vista de información, es decir, monetario, pero pueden ser también transacciones en el sentido más amplio de la palabra, de información, etc. De una forma segura y rápida fruto también de este propio concepto de que se trata una red distribuida. Fijaos, a partir de protocolos de seguridad, integridad y mutabilidad, que se basan todos ellos en criptografía aplicada. Es decir, imaginemos que hago una, una determinada transacción de información o monetaria con Carmen y resulta que esa transacción, si recurrimos, por ejemplo, a un correo electrónico o a cualquier otra de las aplicaciones que hoy por hoy están funcionando en Internet, esa transacción va a quedar registrada de forma centralizada, o en un servidor, o en la nube. Si alguien quisiera manipular, cambiar, acceder a esa información, o incluso Carmen yo mismo quisiéramos cambiar esa transacción que ha tenido lugar, bastaría con que localizáramos dónde está ese registro eh, grabado, desde un punto de vista de ese servidor central o en la nube, y lo podríamos modificar, es decir, hackear a nuestro gusto, de tal manera que esa transacción que hubiera tenido lugar se podría perder, manipular, cambiar, acorde pues, con los fines perversos de aquel que haya hackeado lo que es esa transacción que ha tenido lugar. Imaginemos que, en lugar de quedar esa transacción registrada en un servidor o en un punto de la nube, hubiera quedado registrada en 10.000 nodos. redistribuida, Red distribuida. Hubiera quedado registrada en 10.000 nodos. En todos ellos, por igual. En jerarquías. En todos ellos, por igual. Eh, si alguien quisiera cambiar esa transacción, manipularla, etc., pues eh, debería de entrar de una forma simultánea en esos 10.000 nodos y cambiar la transacción o acceder a la transacción eh, y cambiarla y modificarla, manipularla en el sentido que quiera, a la vez en los 10.000 nodos, de tal forma que quedara registrada esta eh, transacción manipulada sobre la transacción inicialmente hecha en los 10.000 nodos. Lógicamente, desde un punto de vista de manipulación, de hackeo de esa información, de hackeo de esa transacción, el, el, el, las dificultades son mayores. En lugar de entrar en el registro, para tratar de, como ha pasado en, en casos, que estamos todos al tanto de las manipulaciones que han tenido lugar respecto, por ejemplo, a las contraseñas, de corrección, etc., en lugar de acceder a un único punto, a un registro, que está en un servidor o en la nube, pues aquí tendrían que, tendríamos que estar, por ejemplo, en 10.000 nodos. Imaginemos a mayores que la transacción que ha tenido lugar entre Carmen y yo se juntan con cuatro transacciones más que no tienen nada que ver ni de usuarios ni de contenidos con la que hemos hecho Carmen y yo y esas cinco transacciones lo que hacemos es las procesamos con una función criptográfica de tal manera que esa información incluida en esas cinco transacciones, una vez Encriptada constituye un bloque y ese bloque queda recogido en esos 10.000 nodos. Pues ya se ve claramente que a la hora de tratar de manipular esa transacción que hemos hecho entre Carmen y yo, pues las dificultades aumentan eh, exponencialmente, porque ya no es solo que tengan que localizar el bloque en cada uno de los 10.000 nodos, sino que habría que desencriptar el bloque. Una vez desencriptado el bloque, habría que cambiar la transacción, manipularlo en el sentido que perversamente se quisiera, después de haberla cambiado habría que juntarla con las cuatro transacciones, volver a encriptarlo y todo ello en un proceso de, que incluiría esos 10.000 nodos. Es decir, lo que estamos viendo con lo que es el funcionamiento de una red de blockchain, que realmente lo que os estoy contando no es el, solo el funcionamiento de una red de blockchain, es lo que se llama una DLT, una distributed layer technology, es decir, tecnología de registros distribuidos, lo que se está poniendo en manifiesto con esta forma de operar, con esta tecnología, con este mecanismo, lo que se está poniendo de manifiesto es una forma de actuar mucho más segura que la que actualmente estamos haciendo. Y aquí veis en esta gráfica cómo blockchain realmente es una tipología de DLT, ¿de acuerdo? Distributed Layer technology. Y el blockchain se llama así, se llama blockchain, por lo que os he descrito del mecanismo de criptografía, del mecanismo de seizar todas las transacciones a partir de lo que se llaman bloques, es decir, los protocolos de seguridad que se utilizan en una DLT que se llama blockchain se basan precisamente en estos protocolos de cadena de bloques. ¿De acuerdo? Fijaos que a lo largo de lo que es la sesión de hoy, la analogía también con Internet pues va, va a salir de una forma pues bastante, bastante natural y tendremos oportunidad a la hora de introducir casos, a la hora de ir viendo los distintos conceptos que os quiero transmitir, cómo se funciona en Internet y cómo se funciona en una DLT, en, en, una, en una red de blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, blockchain es una DLT que lo que utiliza es un conjunto de protocolos de seguridad, de criptografía, basados en este mecanismo que os acabo de escribir de cadena de bloques. Y dentro de lo que es las redes de blockchain, las criptomonedas son un ejemplo de aplicación eh, que, que se hace sobre lo que son las redes de blockchain. ¿De acuerdo? Para entender el, el cómo funciona eh, la red de blockchain, para poder empezar... A, a ver eh, el blockchain como una herramienta que luego podamos incorporar en términos estratégicos, eh, incorporar la visión estratégica de nuestro negocio, a mí este, este esquema, por capas, realmente me resulta muy útil para poder conceptualizar cómo funciona la red de blockchain, y no solo cómo funciona la red de blockchain, sino incluso si alguien quiere empezar a trabajar en blockchain, cuáles son las distintas posibilidades que dentro de esa terminología general de DLT de redes distribuidas de registro, de blockchain, pues, cuáles son las distintas piezas que hay que conformar para constituir eh, un, una aplicación de uso y, por lo tanto, en, qué, en cuáles de estos eslabones se puede empezar a, a trabajar, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos que hay tres capas que son las que acaban configurando una red de blockchain. La primera es la capa de protocolos. Y aquí, si me permitís también explicarlo, eh, yo creo que la analogía con Internet nos ayuda mucho. Desde un punto de vista de funcionamiento de Internet, existen unos protocolos de base, de intercambio de, de archivos, de FTP, de ITP, es decir, un conjunto de protocolos de funcionamiento sobre, lo, sobre los que se fundamenta el funcionamiento de Internet y sobre los cuales los usuarios tampoco tenemos mucho conocimiento y si me permitís, ni falta que hace. Es decir, existen un conjunto de protocolos que lo que hacen es habilitar el funcionamiento de lo que es Internet. Y luego, los usuarios utilizamos un conjunto de aplicaciones que funcionan sobre estos protocolos, pero que realmente no tenemos por qué conocer el, el, el esquema básico de funcionamiento de esos protocolos, digamos, en términos informáticos, en términos de, de diseño, de desarrollador, de, de líneas de código. En definitiva, Internet tiene una capa de protocolos, tiene una... También una capa de networking, de red, es decir, para que funcione Internet, necesitamos infraestructuras básicas que van más allá de nuestros ordenadores particulares, de nuestras tablets, de nuestros smartphones, incluyen pues, todas las redes 4G, la, la, fijaos que ahora estamos hablando ya de 5G todavía, ni siquiera habíamos asimilado 4G, todo lo que son las redes de cable, eh, servidores, estructura nube, es decir, lo que es la infraestructura que hace que todos esos protocolos que se han diseñado por abajo estén disponibles para poder generar una capa de aplicaciones, Application Layer, que es realmente los casos de uso que lo que nos permiten es explotar las posibilidades de, de Internet. Por ejemplo, eh, Internet eh, surge a partir del desarrollo de un conjunto de protocolos, luego se va desarrollando lo que es la red y después de haber desarrollado la red, pues se eh, empiezan a utilizar eh, determinados casos de uso. El primer caso de uso eh, relevante, y disruptivo de uso de Internet fue el correo electrónico que dejó fuera de juego lo que es el correo postal. Pues bien, para... Cualquier aplicación de Internet, economía colaborativa, plataformas, e-commerce y demás, debemos de considerar que Internet tiene estas tres capas. Pues en blockchain, las redes DLTs, las redes distribuidas de registro, como es el blockchain, pues también tienen estructuradas estas tres capas. Una capa de protocolos, donde hay protocolos de seguridad y criptografía aplicada, como el que os he contado que funciona de lo que son la generación de bloques. y Luego, protocolos de almacenamiento y transacción, que lo que hacen es facilitar esa transacción de información, almacenarlo en cada uno de los nodos de una forma lo más eficiente posible desde el punto de vista de economía de memoria, recursos, etcétera Luego, una capa de infraestructuras, que sería en el ejemplo que os he puesto antes, el conjunto de nodos y redes y consensos que te, se tienen que plantear en, en la red de blockchain para que realmente los registros se hagan de forma automática, en los, los 10.000 nodos o cuántos nodos tienen que estar funcionando para que un registro se considere válido, es decir, lo que son las reglas de funcionamiento y la infraestructura básica para que realmente pueda funcionar una red de, de DLT. Muchos de estos nodos eh, de los que os hablo y que configuran pues algunas de las redes de blockchain actuales como Bitcoin, Ethereum, Chobrin, pues pueden ser incluso los propios ordenadores eh, personales que podemos tener descargando una aplicación, nos podemos constituir en un, en un nodo, ¿no? Entonces, en definitiva, de lo que se trata es que para que pueda funcionar blockchain, aparte de los protocolos que están trabajando los desarrolladores para seguir profundizando en las posibilidades actuales que tiene la computación en términos de criptografía y de almacenamiento y de transacción, pues también necesitamos seguir evolucionando, necesitamos seguir evolucionando en la parte correspondiente. A, a, a las redes, a la propia infraestructura que permita todas estas posibilidades que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy, ponerlas al servicio de la capa de aplicaciones, que al final es lo que más nos interesa desde el punto de vista de usuarios y lo que más nos interesa desde el punto de vista de negocio. Efectivamente, y, y realmente ahí eh, la aportación de, de Jaritillo realmente es la que, la que es la, la, la más relevante, como, como se está introduciendo, es decir, la Application Layer es la que está en estos momentos más en fase de, de desarrollo y es realmente la que, en términos estratégicos, más valor tiene. Más valor tiene, porque es la que va a acercar todas las posibilidades que veremos que tienen las redes de blockchain a los distintos casos de uso, a los modelos de negocio. Si somos capaces de poner en valor eh, todo lo que pueden ser estas redes de LT de blockchain y poder eh, extraer. Esas, esos beneficios en lo que son los distintos casos de uso a través de application layer, entonces lo que son las redes de blockchain de LTE podrán tener sentido actualmente en el presente desde el punto de vista de lo que es modelo de negocio. Iremos avanzando en este concepto, sobre todo en el segundo bloque de donde veremos realmente cuáles pueden ser los pros y luego también las dificultades que está teniendo blockchain a la hora de desarrollar esta tercera capa, que es la esencial, la, la que realmente va a repercutir sobre lo que son los negocios para poder entender el ecosistema que se está moviendo alrededor de blockchain, me gusta mucho este, este esquema que se propone desde la Universidad de Oxford en el cual a partir de estas tres capas pues se ven los distintos stakeholders, grupos de interés. ¿Quiénes son en definitiva los que están trabajando alrededor de, estos, de estas tres capas que comentábamos, ¿no? que complementan pues, realmente la aportación de Jaritillo. Es decir, desde el punto de vista de protocolos, lo que están, los que están trabajando son los desarrolladores, pero también eh, hay un ámbito académico muy vinculado al tema de matemáticas, programación... Eh, ...matemáticos, físicos, eh, programadores, que lo que están tratando de desarrollar son esos consensos, esos funcionamientos, esa evolución de los algoritmos que se incorporan a los protocolos y que luego van a ayudar a que la propia capa de networking cada vez vaya resultando lo más eh, completa, cuanto mayor sea la infraestructura que explote esos protocolos, pues mayores serán las posibilidades que luego tendremos en la application online. Entonces, desde el punto de vista de networking, pues ahí hemos puesto el ejemplo también, ahí está incluido el ejemplo de, de los mineros que funciona para las redes de Bitcoin, que son aquellos que al final mantienen y soportan las transacciones que tiene Bitcoin. No, no quiero extenderme tampoco en el ejemplo concreto de mineros o de Bitcoin, sino simplemente... Eh, porque se sale un poco de lo que es el alcance de la de la, de la presentación, luego al final del debate, si entramos un poco más en detalle en cómo funcionan los mineros, pues lo podemos lo podemos ver. Pero el objeto fundamental de lo que es la, la videoconferencia de hoy es entender que tienen que existir unas organizaciones, un soporte en definitiva que haga que esas redes realmente estén lo suficientemente operativas para poder aprovechar esas posibilidades que son las que se ponen de manifiesto en la capa de, de aplicaciones. Y en esta capa de aplicaciones, como grupos de interés, lógicamente, los que más tiran son los consumidores, que serían, o los usuarios, en el sentido más amplio, que serían aquellos que podrían disfrutar de lo que puede ser un, la, la potencialidad de blockchain, y alrededor de esto pues está generando ese ecosistema de emprendedores, startups, también de corporaciones, y esto es muy importante, veremos el papel que están jugando las grandes corporaciones como cabeza atractora tractora en el desarrollo de los principales consorcios de blockchain, que son actualmente los que están apostando más fuerte por el desarrollo de esta tecnología, y luego pues, también inversores y Venture Capital que están viendo que esta tecnología incipiente puede tener mucho recorrido ahí en el, en el futuro. En definitiva, con este mapa, muy brevemente descrito, lo que estamos viendo es cómo alrededor de estas tres capas que se necesitan para poder explotar el concepto de la DLT, ...para poder explotar una red de, de, de blockchain, eh, cuáles son los agentes que están funcionando y cuál es el papel, el rol que juegan... ...para que realmente eh, las ideas de blockchain vayan teniendo más recorrido. Aquí esto es un ejemplo de lo que hace una función criptográfica, una hash, una hash function a la de, por ejemplo, generar un bloque aquí viene, pues eh, quedaos con la idea de que existen ahora algoritmos, la criptografía de toda la vida, ahora con la capacidad de computación existente, pues se están optimizando de forma continua lo que son los distintos algoritmos, de tal manera que eh, estas funciones lo que permiten es una vez aplicada esa función criptográfica, lo que son las transacciones, ¿no? En este caso de información, ya veis directamente que es una frase, pues genera este código encriptado. Y ya veis que apenas cambiando una letra, los códigos encriptados no tienen nada que ver uno con otro, para que veáis un poco el propio funcionamiento de, de estas técnicas criptográficas. Es decir, eh, fijaos que aquí simplemente cambia un, una letra y cambiando una letra nada tienen que ver los códigos que salen, los, los códigos digeridos ¿no? que salen después de haber aplicado esa, esa función. Eso son lo que hacen los protocolos de criptografía que... Y que reforzando el concepto de redes distribuidas hace que todo aquello que funcione sobre una LTE sea más seguro que lo que se utiliza actualmente, los mecanismos de soporte que actualmente se, se mantienen por Internet. Tipologías de redes de blockchain. Eh, originariamente, eh, las redes de blockchain, la red de Bitcoin, por ejemplo, era una red de tipo abierto. Una red que... Eh, en la cual uno se podía incorporar, era una red pública sin necesidad de un permiso, es decir, tú te podías eh, incorporar abiertamente a, sin ningún problema, cuando tenías tú la voluntad y los medios, te descargabas el software, etcétera y te conectabas a una red de, de Bitcoin sin necesidad de permiso por parte de nadie. Hoy por hoy, dentro de lo que son las tipologías de blockchain, dentro de lo que son las redes abiertas, Hablamos de dos posibilidades. Pública sin necesidad de permiso y pública con necesidad de permiso para determinados perfiles, para determinados usos eh, sobre las transacciones que se hagan en esa red. Y luego tenemos eh, tipos de blockchain cerrado, donde podemos distinguir consorcio y un ámbito privado, ¿no? digamos, con, con permiso. Si me permitís hacer también la analogía una vez más con internet, que yo creo que esto nos ayuda para ir eh, fijando lo que son estos conceptos, la red abierta sería propiamente internet, las redes cerradas serían las intranets. Sería una intranet pura si estuviéramos hablando de una red privada con permiso, la propia de una gran corporación, sería la intranet. Si en lugar de hablar de, de redes distribuidas habláramos en concepto de, de internet, eh, la intranet eh, sería este caso. En el caso de un consorcio estaríamos hablando de una intranet en la cual pudieran acceder cuatro, cinco o seis empresas que conformaran ese consorcio y desde un punto de vista de Internet encajaría el Internet puro, el que podemos usar como cualquier usuario, para, pues, a través de buscadores, páginas web y tal, estaríamos hablando de una red abierta de Bitcoin. Los perfiles de los usuarios eh, o de las acciones que se pueden hacer sobre una red eh, de, de blockchain, pues básicamente son tres. Perfil de lectura, de acceso y poder ver las transacciones que han tenido lugar o que has podido ver. Perfil de escritura, para poder eh, actuar y mandar una determinada transacción a través de lo que es una red de, de blockchain. Y perfil de modificación, en el sentido de que puedas cambiar eh, o puedas participar, mejor dicho, de los que son los consensos de funcionamiento de esa red. Desde ese punto de vista, claro, cuanto más abierto pues, más se ajusta a la filosofía inicial que tenía blockchain, que era eh, tratar de poner en común, mediante un gran ejercicio de transparencia, mediante esas capacidades de computación actuales que dan soporte a las DLTs, pues, eh, ese es el funcionamiento, digamos, eh, originario de Bitcoin, Ethereum, etcétera donde las redes son públicas, son redes abiertas, redes de blockchain abiertas, públicas, sin necesidad de permiso. A medida que se van especificando, se van concretando, que pueden hacer cada uno de los perfiles, ahí el acceso ya va siendo ya más restringido y bueno, ahí ya veis algunos de los ejemplos que, que se van estructurando. Desde un punto de vista de negocio, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la definición del tipo de blockchain va a ser en función del objetivo y de los participantes. Es decir, aquí de lo que se trata ahora en esta parte de introducción del webinar es que tomemos un conciencia de que las redes de DLT, como puede ser blockchain, tienen distintos mecanismos de funcionamiento y que dentro de esos distintos mecanismos de funcionamiento, que permitís como si fuera un menú, tendremos que escoger uno u otro dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en nuestro negocio. Es decir, existen distintas posibilidades y dependiendo del objetivo que nosotros queramos hacer, de a dónde queramos llegar una vez conocidos las distintas posibilidades, optaremos por un mecanismo o por otro. Algunas aplicaciones de blockchain, pues, estas eh, os sonarán de, pues, de, de culturilla general, de lo que ya habéis visto, de anteriores webinars. Podemos hablar de smart contracts, que son, eh, eh, que por cierto, uno cuando lee smart contracts, ¿no? Dice, esto es eh, un contrato inteligente, pues, realmente no tiene validez legal un smart contract. Esto es de si tener un contrato. Un smart contract es un algoritmo de ejecución automática sobre una red de blockchain. Es decir, si Carmen y yo hemos firmado un determinado acuerdo a partir del cual yo a Carmen le tengo que pagar una determinada cantidad de dinero cuando se den un conjunto de requisitos, pues lo que se puede hacer sobre una red de Bitcoin es programar, una red de blockchain es programar un algoritmo en el cual se vaya registrando si esos requisitos se van cumpliendo y cuando estos requisitos se cumplan todos ellos de forma automática sin necesidad de una aprobación adicional, pues yo abonaré a Carmen el dinero, la contraprestación que en principio habíamos acordado. Es decir, lo que estamos haciendo es automatizar el, eh, el proceso, eh, procesos de toma de decisión. En el momento en que queda claro los cuatro o cinco requisitos para que se desencadene un determinado evento pues lo que hace un smart contract, que no deja de ser un algoritmo que funciona, que corre sobre una red de DLT, lo que hace es ejecutar la decisión si esos cuatro o cinco inputs han tenido lugar de forma automática y sin necesidad de ninguna consulta eh, adicional. Lo que son las, las apps descentralizadas o distribuidas es pues como las apps que estamos habituados a utilizar, las distintas aplicaciones, pero que en lugar de correr sobre Internet, que es un sistema centralizado, pues que corra sobre un sistema descentralizado que podría ser una DLT. Desde un punto de vista de aspecto eh, y funcionamiento para lo que es el usuario, eh, las, las apps, las DAPS, las DAPS que actualmente están funcionando es como cualquier app desde un punto de vista de funcionamiento, tú no te enteras que... O sea, de, de experiencia, de usabilidad, etcétera. pues, realmente, las, las pantallas son muy similares. La única diferencia, claro, es que al funcionar sobre una red distribuida, como veremos en la segunda parte de la videoconferencia, cuando hablemos de estrategia y ventaja competitiva, es una app que es muchísimo más segura, una que funcione en este sistema descentralizado distribuido, que si funciona sobre lo que convencionalmente tenemos como referencia en Internet. Otra de las posibilidades que hay es la digitalización de activo, que es el, lo que lo que se esconde detrás de esta palabra de tokenización. En ese sentido, permitidme un comentario, ¿no? Una de las dificultades que a veces uno tiene cuando se aproxima al tema de blockchain son las expresiones que, que se vienen empleando. Muchas de ellas tienen un origen, son inglés, vamos, eh, inglés, y encima viene, procede, de lo que son los desarrolladores, que como cualquier otra profesión, pues tienen su propia jerga. Y eso a la hora de divulgar las posibilidades de lo que es blockchain y qué significa cada uno de estos conceptos, pues, pues en una lectura inicial, pues en ocasiones no son, no, no, no son de comprensión directa, sino que tienes que hablar un poco más. En ese sentido, cuando se habla de tokenización, lo que se está planteando es incorporar a una red de blockchain una versión digital de un activo que es eh, de un activo o de un, un determinado elemento que tiene eh, que, que existe ¿no? en la realidad ajena a las redes de la DLT. Cuando hablamos de un activo podemos hablar, por ejemplo, de lo que pueden ser eh, acciones de una determinada compañía o por lo que puede ser un título propiedad de propiedad de una casa o, o, de una, o de una finca. Es decir, aquí lo que se está planteando cuando se habla de la tokenización de activos es que en lugar... Eh, eh, eh, lo que se está planteando es que eh, el, el elemento físico, digamos, tenga un elemento parejo virtual, un avatar, que de tal manera que cuando queramos comerciar, intercambiar, eh, o incorporar información sobre ese avatar, en lugar de hacerlo, digamos, en el, en el mundo tradicional, ¿no? imaginemos que yo tengo una casa y la procedo a hipotecar, pues eso tendría que quedar registrado en el eso tendría que quedar guardado en el registro de propiedad con un conjunto de tareas burocráticas en el cual pues, firmaríamos las dos partes, que, que, que ha adquirido una hipoteca, con un conjunto de etcétera, etcétera. Esto en el, en el sistema blockchain se podría automatizar y quitar lo que son los, los intermediarios. De hecho, esta es la primera vez que veo que en la videoconferencia que utilizo la palabra intermediario, que es la clave. Del, del sentido que tiene blockchain o las DLTs. Eh, permitiéndome que vuelva una vez más a la analogía con Internet. Cuando Internet eh, aparece, desde un punto de vista modelo de negocio, Internet lo que hace es atacar a aquellos intermediarios cuyo valor agregado es, cuyo valor, mejor dicho, cuyo valor añadido es agregar oferta y demanda. ¿De acuerdo? Es decir, Tiendas, las tiendas pasan a ser virtuales, empiezan a surgir determinadas plataformas, en lugar del correo postal empezamos a tener correo electrónico. Es decir, los negocios que se generan alrededor de internet, parte de ellos, lo que hacen es acabar con unas figuras que existían en los modelos tradicionales que eran los intermediarios. Aquellos intermediarios cuyo valor añadido se basaba en agregar la oferta y demanda. Ahora, con lo que os estoy contando de las DLT y blockchain, lo que estamos planteando son unas redes, una tecnología que lo que aporta es seguridad, eh, sobre todo seguridad, confianza y toda esta clase de cosas, alrededor de lo que son las transacciones, transacciones monetarias o transacciones de información. Por lo tanto, desde un punto de vista de negocio, si analizamos... Aquellos, eh, Si analizamos procesos e identificamos en aquellos procesos intermediarios cuyo valor añadido sea el de garantizar la transacción, sea el, el ser garantes eh, o fedatarios públicos de un conjunto de circunstancias, eh, estas redes, tal y como lo estamos comentando, pueden suplir, pueden sustituir a estos intermediarios. ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo que hacer una... yo estoy en Colombia y Carmen está aquí en España y la tengo que hacer una transacción de dinero de Colombia a España. Pues si ese es el proceso, resulta que mi banco colombiano tendrá que ponerse en contacto con el representante de mi banco colombiano en España y el representante del banco colombiano en España se pondrá en contacto con el banco de Carmen y Car el banco de Carmen se pondrá en contacto con Carmen... Y en todo este proceso que empiezan a surgir intermediarios, lo que garantizan es que yo soy yo, Carmen es Carmen, que existe un contrato que vincula a las dos partes, que no estamos blanqueando dinero ni haciendo nada nada ilícito, que en mi banco hay dinero y por lo tanto puedo ejecutar lo que es la, la transacción, que en el, en el banco eh, receptor efectivamente existe una cuenta de Carmen, etcétera, etcétera. Es decir... Eh, para poder ejecutar esa transacción, hay un conjunto de intermediarios cuyo valor añadido es garantizar, aportar confianza a todo lo que es ese proceso. ¿Sí? Si realmente funcionáramos sobre una red de blockchain que, como, o una DLT, que como os he contado, respecto a lo que puede ser el soporte actual de Internet, es muchísimo más segura, exponencialmente más confiable, etc., pues podríamos llegar... A prescindir de estos intermediarios en cuanto a lo que supone el tema de garantía y, y, y confianza, etcétera. Porque realmente la propia red de blockchain lo que garantiza es que esa transacción, esos perfiles, el perfil de Carmen, mi perfil y demás, están convenientemente registrados y están vinculados a unas cuentas que son seguras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el concepto? Porque fijaos que esto es. Este es el meollo principal de lo que es el, el webinar. Entender que al final la DLT, los blockchain, o el blockchain como ejemplo de DLT, lo que aporta desde un punto de vista de herramienta, es una tecnología que lo aporta desde un punto de vista de herramienta, es eh, aumentar la garantía, la seguridad, la confianza en un determinado proceso de, de transacción o de información de un activo. Y que por lo tanto, si identificamos procesos en los cuales hay intermediarios que lo que hacen es, eh, aportar esa, esas garantías, esa cosa, etcétera pues podremos, mediante la utilización de, estos, de estas tecnologías, suprimir a estos intermediarios y si suprimimos a estos intermediarios ganaremos tiempo y reduciremos costes. Esa es la idea, fuerza, de lo que puede resultar la posible aplicación de redes de blockchain en tantas estas aplicaciones o como en unos modelos en general de, de desarrollo de posibilidades, etc. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Alguna duda ¿se ha quedado claro el, el, como concepto el, el funcionamiento de, de las redes de blockchain? Antes de ponernos con la parte correspondiente a, a estrategia o ventaja competitiva. Ahí hay aplicaciones, eh, Jaretillo, que lo que hacen es garantizar esa, esa autenticidad, esa, esa identidad. Es decir, hoy por hoy, hoy eh, hoy, por hoy, aunque se van desarrollando cada vez más, se generaría una especie como de identidad digital. Carmen generaría esa identidad digital, yo generaría esa identidad digital que quedaría registrada en esos 10.000 nodos con unos perfiles de guía, etcétera, Y cuando yo abro esa cuenta quedaría registrada en esos nodos, etcétera. Aparte que las organizaciones que soportan esos nodos, pues serían los ganantes de que realmente la información que están poniendo desde el punto de vista de perfil no, eh, se corresponde a la realidad en mi caso o, o, con, o en el caso de Carmen, en el caso correspondiente a Carmen. Para eso, por ejemplo, se están desarrollando también eh, aplicaciones, digamos, biométricas que cuando yo me conecte me identifiquen sin necesidad de tener que tomar la palabra o la confianza de un intermediario, sino que la propia la propia tecnología me identifique, Antonio, pues como yo mismo cuando me conecte. Ahí hay un gran, hay un gran desarrollo, Jaritillo, en, esos, en, ese, en ese esquema. Creo que te he respondido. Bien, perfecto. Ahí se está avanzando y desde un punto de vista de aplicaciones tecnológicas hay mucho recorrido, como veremos más, más adelante. En el segundo bloque de la, de la videoconferencia, eh, hablaremos de cuál es el impacto o la relación que tiene blockchain estrategia y ventaja competitiva. Básicamente... Desde un punto de vista de, de negocio, desde un punto de vista de actividad, la estrategia, en, en síntesis, de lo que se trata es de definir y ejecutar un plan para conseguir, eh, para conseguir cumplir unos determinados objetivos que vienen fijados por los máximos responsables de la organización. Básicamente eso es lo que es la estrategia. Eh, y cuando hablamos del sector privado, eh, la planificación y toma de decisiones asociado a la estrategia va orientado siempre a conseguir una ventaja competitiva que sea sostenible. Y una ventaja competitiva lo que significa es que si, si yo eh, fabrico un producto o servicio que resulta más atractivo para el cliente que el que fabrica la empresa de Carmen, pues yo habré generado una ventaja competitiva respecto al producto o servicio que comercializa Carmen y que está compitiendo con, con mi empresa. Pero claro, como Carmen no es tonta ni mucho menos... Si yo tengo un producto que es mejor en estos momentos que el suyo, lo que va a hacer es tratar de mejorarlo, incluso superarlo. Por lo tanto, las ventajas competitivas cuando se incluyen, con el fin de generar una estrategia que sea robusta, sólida y que garantice la consecución de esos objetivos, tienen por objetivo que sean sostenibles en el tiempo, es decir, que sean difícilmente replicables. Porque cuanto más... Eh, si la ventaja competitiva es fácil de replicar, pues rápidamente los competidores eh, recortarán la diferencia, recortarán el posicionamiento que inicialmente podríamos obtener nosotros. Por lo tanto, cuando hablemos en estrategia, deberemos estar pensando siempre tratar de conseguir una ventaja competitiva sostenible respecto a lo que son nuestros competidores. Y en esa clave es donde pueden encajar cualquier herramienta tecnológica, cualquier invento, cualquier idea, cualquier innovación en definitiva que podamos plantear para mejorar nuestro producto o servicio o para mejorar lo que es nuestro modelo de negocio. En este sentido, me permito invitar a la webinar a Edison, ¿no? que tenía una frase que yo creo que viene muy bien al caso, no quiere inventar Nada que no pueda vender. Es decir, cuando estamos hablando en términos estratégicos, cuando estamos hablando en términos de modelo de negocio, no tiene sentido que una empresa implante chain por implantar blockchain. No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es incorporar una innovación cuyos beneficios potenciales superen los costes de implantar esa innovación. Que veremos, existen esos costes y debemos de ser capaces de identificar cuáles son esos costes de, transacción, de transición a la hora de, de introducir un cambio para ver si realmente los beneficios potenciales asociados a ese cambio pues, justifican eh, la introducción de estas, de estas tecnologías. Y este principio es válido para, bueno, para cualquier otra innovación que podamos tratar de incorporar a nuestro modelo de negocio. Lógicamente, existen muchísimas posibilidades y tenemos que ser capaces de medir y plantearlas correctamente para ver dónde están los beneficios y dónde están las posibles pegas. En definitiva, en términos estratégicos, si pensamos en blockchain o la DLT en general o cualquier DLT en general como una nueva herramienta, deberemos de ver cuáles son, eh, desde un punto de vista estratégico, la aproximación. Y ya con lo que hemos visto antes, el concepto básico es la desintermediación, es decir, quitar intermediarios. Y por lo tanto, en términos estratégicos, lo que vamos a tener que plantear son procesos. Y procesos en el sentido más amplio de la palabra. No procesos internos, sino procesos eh, que pueden incluir, por ejemplo, a varias empresas, a varios intermediarios, a varias empresas que, que, que aportan valor desde el punto de vista de la producción, pero a varios intermediarios que aportan esa garantía, esa seguridad antes de la, de la irrupción de una delete, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en procesos en el sentido más amplio de la palabra. Una vez que tenemos dibujado lo que es el proceso, desde que se produce y se genera un bien, hasta que finalmente ese bien llega lo que, al, al usuario, al consumidor final, una vez que tenemos ese proceso dibujado, deberemos de analizar eh, qué es lo que aporta cada uno de estos intermediarios, cada uno de estos eslabones intermedios, desde el punto de vista de realización de las tareas para que el bien llegue al, al usuario final. Si realmente lo que aporta ese intermediario o un conjunto de intermediarios son cuestiones que pueden ser automatizadas, que pueden ser suplidas por lo que es una red de blockchain, una DLT, pues podremos plantearnos la aplicación de una DLT porque eh, obtendremos un determinado beneficio que es eliminar el papel de ese intermediario y, por lo tanto, ahorrarnos esos costes, porque los intermediarios viven de intermediario y, por lo tanto, nos cargan un fin, eh, esos costes en términos económicos, pero esos costes también en términos de tiempo. Es decir, eh, Siguiendo el ejemplo que comentamos de una, de una transacción económica, de un pago en eh, Colombia-España entre Carmen y yo, pues eso puede suponer siete días, sin embargo, si estuviéramos funcionando en una red de DLT con esas días desde el punto de vista de identidad digital que apuntaba también Jaretillo, etc., pues se podría hacer de una forma instantánea, sin necesidad de tener que cubrir todos esos pasos. Por lo tanto, blockchain permite simplificar esos procesos, ya que esa tecnología lo que hace es automatizar, sustituir a esos intermediarios, que actualmente lo que aporta es ese valor de garantía de confianza en lo que son los procesos y los participantes en cada uno de los procesos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una red de blockchain, una DLT? Fijaos que... No, es lo, perdonad que vuelva a insistir en el, en el tema, desde un punto de vista estratégico, aunque estamos hablando de blockchain, realmente estamos hablando de DLTs. Blockchain es una DLT que tiene unos mecanismos de criptografía que se basan en cadena de bloques. Punto. Pero todo lo que estamos hablando, desde un punto de vista de funcionamiento, realmente aplicaría a cualquier DLT. Las tripas, los protocolos que se utilizan desde el punto de vista de criptografía y seguridad. En blockchain son unos, pero si generamos otra DLT que tiene otros algoritmos de seguridad que incluso pueden llegar a ser mejores que la cadena de bloques, pues todo lo que estamos diciendo realmente también tendría, también tendría sentido. Desde el punto de vista de beneficios, lo que nos aporta una red de blockchain son confianza, la reducción de riesgos, reducción de costes y reducción de tiempos. En definitiva, si a un proceso, si un proceso lo comenzamos a correr, sobre una red de blockchain, lo que podemos hacer es ahorrar costes porque quitamos intermediarios, ahorrar tiempos porque quitamos intermediarios, o dotamos a un proceso que no era seguro, pues le dotamos de un mecanismo de seguridad, le aportamos ese valor añadido de mecanismo de seguridad que anteriormente no existía. Y esos son los beneficios de, que tiene el blockchain. Claro, lógicamente. Llegamos a este punto y ya después de 45 minutos hablando, 50 minutos hablando sobre las bondades de la tecnología de blockchain, la pregunta también que nos pina a todos a la mente es ¿por qué demonios no, no estamos todos funcionando sobre sobre blockchain ya? Si realmente es una solución tan estupenda que lo que nos permite es ampliar esa confianza, etcétera, sobre lo que son los procesos lo de, de, de transacciones, no, sean de información o monetarias. Pues eso se debe a que existen un conjunto de debilidades y amenazas actualmente sobre lo que son las redes de blockchain. Y yo los agrupo, digamos, en tres grandes bloques. Existen las limitaciones tecnológicas actuales, ¿no? desde el punto de vista de procesamiento de transacciones y desde el punto de vista de coste energético. Por ejemplo, eh, Mastercard... Mastercard... Eh, en, tiene una capacidad para poder llevar a cabo transacciones a partir de su tarjeta de crédito o de débito a nivel global tiene una capacidad de hacer hasta 60.000 transacciones por segundo digamos en punta mastercard sus sistemas de servidores etcétera y tal eh, permiten hacer hasta 60.000 transacciones por segundo cada transacción va a un, queda guardado en un sitio en un registro servidor la nube y tal y Mastercard, con los sistemas que tiene, puede procesar hasta, eh, hasta 60.000 transa transacciones por segundo. O por ejemplo, las redes de, de blockchain, por ejemplo, Bitcoin, puede grabar transacciones aproximadamente 90 o 100 transacciones por segundo. Fijaos que desde un punto de vista tecnológico y precisamente por el propio funcionamiento de las redes distribuidas, que se guardan en todos los nodos, etcétera, etcétera, pues realmente... Eh, no, no tiene, digamos, una capacidad de procesamiento tan importante como es la, la red habitual de internet eh, centralizada, etcétera Y ahí hay un límite. hay un límite que hay que tomar con conciencia de él, que existe en estos momentos pero que existen estos momentos, acordaos, y tampoco hace tanto tiempo, hace 10 años, 15 años, eh, utilizábamos los modem, estos prehistóricos telefónicos que hacían un ruido tremendo cuando nos conectamos a Internet y ahí la velocidad que teníamos eran kilobytes por segundo. Y sin embargo, hoy en día eh, estamos hablando ya de, de gigabytes por segundo, es decir, la tecnología va, va evolucionando y probablemente haya mucho que evolucionar desde un punto de vista de, de tecnología para poder seguir utilizando esta potencialidad que estamos adivinando en blockchain. Es decir, hay que desarrollar la tecnología, y eso puede ser cuestión de tiempo si realmente las grandes empresas apuestan por esta tecnología. Es decir, eso es un tema de recorrido. De hecho, ya grandes empresas están empezando ahí a trabajar en, en aumentar las capacidades de computación para poder desarrollar esas aplicaciones de blockchain eh, con, con unos niveles ya más competitivos en cuanto a lo que es la agilidad, el volumen, etcétera. También desde un punto de vista de coste energético siempre se achaca que las redes de blockchain precisamente por su funcionamiento tienen que estar conectadas 24 horas eh, los 365 días del año para que las transacciones queden registradas. Pensad que en cada nodo que constituye una DLT quedan registradas todas las transacciones, el histórico de todas las transacciones quedan registradas en todos los nodos y eso es lo que supone también es eh, ...unos mecanismos físicos de almacenamiento y luego también de refrigeración que se traducen en costes energéticos eh, realmente relevantes. De hecho, los, los últimos nodos que se están haciendo, se están haciendo, por ejemplo, en, en Islandia, Canadá, donde el gradiente térmico es inferior... ...y así los costes energéticos pues, son inferiores a, imaginaros, que se plantearán estos nodos en, en un país como España. Eh, respecto a la pregunta que, que apunta José... Realmente, eh, eh, más que el cambiar un intermediado tradicional por un intermediado tecnológico, lo que hacemos es automatizar. Tecnológicamente es intermediario. No, no cambiamos una figura de un intermediario por otro, sino que lo que hacemos es utilizar la tecnología, que efectivamente alguien va a tener que programar, si eso te refieres, José. Alguien va a tener que programar esa tecnología y le va a tener que dar soporte, pero no como un intermediario tradicional, sino como alguien que lo que vaya a hacer es automatizar un proceso que hoy por hoy requiere junto a reglas burocráticas para, para poder satisfacer esa garantía. Tampoco veamos que los procesos burocráticos actuales son sin sentido. El hecho de que exista un registro de la propiedad evita que alguien pueda vender la Torre Eiffel sin ser propietaria de la misma. Es decir, eso, esos mecanismos tradicionales se han ido gestando pues, para dar precisamente seguridad en lo que son las transacciones. Lo que, lo que sucede es que ahora existen posibilidades tecnológicas que en su momento no existían y que nos hace replantear este, este modelo. El segundo, la segunda pregunta que pone José, en caso de que surgiera un fraude, ¿no? que se ha realizado bajo la tecnología blockchain, si he eliminado el intermediario, ¿contra quién tengo que acudir? Ese es otro de los limitantes que tiene el blockchain, que es este segundo punto que, que, que habilitamos aquí en términos regulatorios. Es decir... Eh, en ocasiones, el intermediario, que es lo que subyace debajo de la segunda pregunta de José, el intermediario viene avalado por el marco regulatorio como garante, y por lo tanto, en caso de que no haga bien su trabajo, se puede ir contra ese garante, puede incurrir en un conjunto de responsabilidades, penales, administrativas, etcétera, porque realmente su función es esa. De hecho, cobra por ello. Y como cobra por ello, depende de ello, etcétera, pues, eh, pues, eh, pues si no lo hace bien, como apunta en la pregunta José, pues es un responsable último de hacer ese trabajo. Si no lo hace bien, se puede ir contra él, etc. Claro, cuando automatizamos esto, es decir, en caso de que haya un fraude o se falle, ¿contra con quién voy? Si esto está automatizado, ¿voy, voy contra un robot? ¿Contra quién voy? No. Entonces, ahí existe un debate abierto que no está resuelto y por eso es una de las debilidades y amenazas que tiene la aplicación actual de, de, desde el punto de vista del tema de blockchain para tratar de arbitrar eh, en esta clase de, de cuestiones Potenciales responsabilidades legales ante un mal uso, ante un ante una mala programación, ante un mal automatismo ¿no? que, que haga eh, que, que no funcione correctamente lo que se pretendía ¿eh? en, la, en la DLT. Eso es un tema que ahora está abierto. Ahí está abierto, está habiendo debates. Ahí, José, eh, desde un punto de vista también regulatorio, cada país tiene una regulación que puede ser más o menos amigable hacia los temas de blockchain. Por ejemplo, el caso de Singapur es muy amigable para el uso de, de blockchain en el sentido que la legislación es perfectamente abierta. Y ahí, por ejemplo, lo que, lo que se plantean ante un caso como el que dices tú, es eh, apuntas, José, es que cuando se hace un algoritmo sobre blockchain, ese algoritmo tiene que estar revisado también de, de una perspectiva legal para que todas las potenciales pegas que puedan surgir en el diseño de ese algoritmo afloren antes de que esté funcionando. Entonces, aquel que hace, digamos, esa auditoría legal a ese automatismo a ese automatismo sería responsable de si en caso de que no funcione correctamente el algoritmo pero en caso de que alguien piratee el algoritmo esa persona no sería responsable en cualquier caso piratear un algoritmo que funcione sobre DLT por lo que por lo que hemos he estado comentando resulta extremadamente eh, complicado es decir eh, respondiéndote directamente José es un tema que actualmente no está resuelto todavía. Se está trabajando, se está trabajando en ello para tratar de identificar aquellas cuestiones y, y tratar de ver hasta qué punto puede funcionar. Pero incluso, de hecho, aunque esto no esté resuelto, lo que. Y, y supongo una limitación importante para, para el uso de, de Internet, eh, perdón, de, de lo, para sea una limitación importante para lo que es el uso de blockchain. Hay otros casos en los cuales, pues. Eh, los intermediarios no tienen, digamos, ese garante, esa garantía legal tan potente donde se pueda aplicar blockchain, y lo veremos ahí más adelante. Efectivamente, hay lo que surge con Bitcoin, hay intermediarios que fallaron, y veremos cómo eso realmente condiciona eh, a medio o largo plazo el propio desarrollo de blockchain, eso es en la última parte de la, de la videoconferencia. No sé si te ha respondido, José, a las dos inquietudes que tenías. En principio, no sustituimos un intermediario tradicional, si no lo automatizamos, el problema que surge desde el punto de vista de responsabilidades en cuanto a lo que es el automatismo es este que estamos comentando, ¿no? que ahora sí está trabajando y no, no está, no está de lo resuelto. Por lo tanto, digamos que los intermediarios que siguen funcionando como garantes en cuanto a lo que es el marco regulatorio, de momento no están amenazados por el uso de blockchain. Y digo, de momento, esto seguirá evolucionando. Yo recuerdo que al principio del uso del correo electrónico no se consideraba el correo electrónico como un documento vinculante y que incluso cuando mandabas un correo electrónico, a continuación tenías que mandar un fax para respaldar, digamos, el uso del correo electrónico. Y por hoy eso ya, ya está superado. Se está trabajando y habrá que ver un poco hasta qué punto el marco regulatorio va avanzando. De hecho, Creo que fue la semana pasada, leí ya una primera noticia en que el Ministerio de Justicia francés, para simplificar procesos administrativos, parte de los procesos administrativos, aquellos que eran como más burocráticos y menos y que requerían de una menor responsabilidad y que era más fácil de automatizar, están utilizando ya redes de blockchain para simplificar parte de los procesos administrativos. No aquellos que, lógicamente, están vinculados a un valor, valor añadido que pueden ofrecer esos esos sí, efectivamente, el el tema de la identidad digital, pero también el tema de las responsabilidades y la ética en la programación, etcétera Ahí se está, se está trabajando, es un tema que está muy abierto y que realmente hace que este mundo eh, resulte extraordinariamente apasionante, porque es que se está construyendo en estos momentos lo que puede ser el desarrollo de estas redes distribuidas. Y el tercer bloque de habilidades y amenazas es un clásico desde el punto de vista ya de gestión, que es general en cualquier introducción de una herramienta nueva en conceptos de, de innovación, que es la parte correspondiente a las inversiones en términos de hardware, y, de hardware y software que habría que llevar a cabo. Y luego, desde el punto de vista de gestión del cambio. Es decir, fijaos que aquí lo que vamos a hacer, las bondades que, que nos aporta las redes de blockchain, es acabar con intermediarios. Y, lógicamente, si sí, lo que vamos a hacer es acabar con los intermediarios, lo lógico es que los propios intermediarios traten de poner la mayor cantidad de dificultades posibles para evitar el propio desarrollo de blockchain. Y tiene todo el sentido del mundo, esto es un clásico, lo referente a lo que es la propia gestión del cambio. Cuando se introduce un cambio, eh, y fijaos que no es un tema digamos, actual, aquí me permito remontarme al siglo XVI, al príncipe Maquiavelo, donde realmente lo que venía a recoger es, es una idea, que es lo que hoy llamamos resistencia al cambio de más, que eh, habla Maquiavelo de introducir un nuevo orden en las cosas. Cuando introducimos un nuevo orden en las cosas es extraordinariamente difícil porque, como apuntaba Maquiavelo, aquellos que se van a ver perjudicados, por el cambio se van a oponer frontalmente a ese cambio, porque ese cambio lo perfectamente vaya en contra de su posición, su, su razón de ser, etcétera. Y sin embargo, aquellos que potencialmente se pueden ver beneficiados, pues inicialmente van a tener un apoyo tibio porque todavía ese cambio no está... Eh, ese cambio potencial que, que les puede dar esos beneficios adicionales, pues todavía no está implantado y por lo tanto no es un beneficio seguro, sino que es un beneficio potencial, que habrá que esperar y ver y demás. Entonces, maquiavelo en una visión muy maquiavélica, como no podía ser de otra manera, de la, de la jugada, ¿no? Desde el punto de vista de cambio en el orden de las cosas, dice, esto es muy difícil de hacer porque los que se van a ver perjudicados, aunque sea bueno, para la generalidad de la organización, como individualmente se van a ver perjudicados, se van a poner frontalmente y aquellos que pueden ver potencialmente beneficiados desde el punto de vista particular, pues no lo van a apoyar de una forma tan intensa, sino que lo harán de una forma más tibia. En definitiva, otro de los frenos de manos que tiene hoy por hoy la apuesta de, por blockchain es las propias resistencias al cambio de esos intermediarios. En muchos casos, como comentábamos, aprovechando la aportación de José, viene asociado al propio marco legal. Aquí me permito incluiros una herramienta de análisis desde el punto de vista de marco regulatorio. Me gusta mucho de la Universidad de Oxford, en los cuales analiza el marco regulatorio nacional IB, y ve y en base a estos seis principios identifica regulaciones que pueden ser más amigables de cara a, a aplicar soluciones de blockchain, e incorporar el blockchain a los modelos de negocio, a la resolución de determinadas actividades, etcétera, a la simplificación de procesos u otras legislaciones que, tal y como está estructurado desde el punto de vista del marco legal, dificultan la incorporación de blockchain. En ese sentido, en el modelo de Oxford plantea seis dimensiones. La dimensión de que, si la, el marco legal está enfocado a resultados, es decir, a resultados, no a cómo se hace, entonces, blockchain tendrá mucho más fácil de entrar si lo que busca es proteger todos los grupos de interés, que está muy relacionado presente a la salida de, de lo que apuntábamos, de, de estar orientado a resultados, pues también blockchain puede tener un buen encaje. Si lo que buscan es potenciar la confianza de, del proceso, independientemente de cómo se haga, blockchain va a tener recorrido. Si lo que se busca es aumentar la competencia y reducir eh, lo que pueden ser esas intermediaciones burocráticas, pues blockchain tendrá recorrido y si encima son legislaciones que que lo que promocionan es la innovación desde un punto de vista competitivo, de agentes, de dinamización de la economía, pues blockchain va a tener recorrido. Es decir, lo que el paraíso regulatorio para alguien que quiera desarrollar una solución de blockchain para un determinado proceso, implica un marco regulatorio no intervencionista que apuesta por la transparencia, por la competencia, por la innovación y que esté orientado a procesos, no a sectores específicos. Entonces, con este filtro, pues, podemos analizar las distintas legislaciones nacionales para ver dónde se está desarrollando más o dónde se está desarrollando menos el, el, los, las soluciones de DLT. Eh, en, en, ese, en ese sentido, aquí vemos el freno de mano a poner ese marco legal para poder utilizar soluciones en ese sentido. Otra de las herramientas eh, para filtrar casos de uso útiles es el plantear dentro, y acordaos que cuando hablamos de las potenciales de blockchain nos tenemos que centrar en procesos, pues hay seis preguntas sobre la descripción de ese proceso, y cuantas más preguntas se respondan sí, más sentido tendrá apostar por una DLT como factor de desintermediación. Es decir, si se trata de un proceso que es muy repetitivo y muy reglado, tendrá sentido automatizarlo, tendrá sentido que apostemos por una DLT. Si se trata un proceso de larga ejecución, con muchos intermediarios, etcétera, tendrá sentido que apostemos también por una DLT. Si se trata de un proceso con múltiples agentes y con distintos valores, etcétera, pues si se puede automatizar, también tendrá sentido hablar de la DLT. Etcétera. En base a estas seis cuestiones, si pasamos ese filtro al proceso que hemos dibujado, cuantas más preguntas se respondan en sentido afirmativo al analizar este caso, mayor sentido tendrá el aplicar eh, una solución de blockchain. Entonces, ¿sobre qué sectores se aplica una DLT? ¿Se aplica blockchain? Para mí no es tanto un tema de sectores, sino un tema de procesos. Las DLT se pueden aplicar a cualquier sector, porque realmente las DLT lo que ayuda, el blockchain lo que ayuda es a simplificar procesos, eliminando intermediarios, y por lo tanto, aportando valor en términos de reducción de costes, de reducción de tiempos, o aportando al proceso unos mecanismos de garantía y seguridad adicionales. Por eso es esencial, para poder estudiar una aplicación, un, un caso de uso de blockchain, es esencial conocer en detalle lo que son los procesos y el papel que juega cada uno de los intermediarios. ¿Alguna duda de lo que hemos visto de la relación de Blockchain, ventaja competitiva, estrategia. Yo creo que esto era lo más, lo más importante de la videoconferencia Ahora ya entremos en el tercer bloque, a nivel del de futuro de, de Blockchain, de cuál es la situación actual y demás, a modo de, de tratar de contextualizar un poco todos estos conceptos. Pero alguna duda ha quedado claro en las ventajas, ¿no? el, el, la desintermediación la, la como principal ventaja y, las, y los riesgos, las debilidades y amenazas que actualmente tiene Blockchain alguna duda de esto. Bien, eh, pues seguimos ahí avanzando, estupendo, insisto, cualquier duda e inquietud, pues como hemos ido haciendo con, con vosotros y con los que habéis participado, con José, con Antonio, con Jaitillo pues encantado de ir resolviéndolo, al final de lo que se trata es de, de que los conceptos queden lo más, lo más claro, posible. Datos actuales. Una de las aplicaciones que tiene blockchain son los, los ICOs, ¿no? que son como los sistemas de crowdfunding, por ejemplo, de que hay hoy en Internet, o las OPVs tradicionales, ¿no? oferta pública de venta de acciones, no para tratar de captar, en definitiva, el crowdfunding o las OPVs lo que tratan es de captar dinero para poder en, en marcha un determinado negocio. Entonces, pues para poner en marcha un negocio, desde un punto de vista de capital, pues tienes o mecanismos tradicionales de oferta pública de interacciones, o, digo, eso, o los crowdfunding que juegan sobre internet, pues la solución eh, con una tecnología DLT, con una tecnología blockchain, son los ICOs, que lo que hacen es dar de un dotar de una mayor garantía de seguridad la, la propia forma de, de recoger, de... de colectar ese dinero para lanzar la idea respecto a lo que pueden ser los sistemas de crowdfunding. Los sistemas de crowdfunding en ocasiones se están poniendo bastante en tela de juicio desde el punto de vista ya más que de captación, sino de, de seguimiento de lo que realmente hace eh, la empresa que ha captado esos fondos. ¿no? Es decir, cómo se realmente, si los fondos que yo he dado a una empresa incipiente, a una startup, realmente se están volcando en eso y cuáles son los resultados... Entonces, desde un punto de vista de blockchain, con todo lo que os hemos contado, imaginaos una, una startup que busque dinero, lo hace a través de una red de blockchain, a través de un mecanismo ICO, que insisto, es como si fuera un crowdfunding. Lo que pasa es que está vinculado con un smart contract de tal manera que aquel que pone el dinero puede acceder a un conjunto de datos que son seguros y confiables porque están volcados en la red de, de blockchain y que, y que, en base a esos datos, pues vas a poder hacer un seguimiento del uso que se está haciendo del dinero. E incluso que puedas llegar a condicionar a la evolución de esos datos, de esos indicadores, pues el desembolso del dinero comprometido. Así funcionan básicamente lo que son las ICOs. Aquí le he recogido en un informe de Stan Yang como este mecanismo de ICOs respecto a lo que puede ser el Venture Capital tradicional para el lanzamiento de proyectos vinculados a blockchain pues realmente eh, está teniendo muchísimo recorrido, es decir, si quiero lanzar un proyecto de blockchain, ya casi la forma natural de, de financiarse es a través de un sistema ECO. Permitidme también aprovechar el gráfico para dar aquí, eh. aquí aparece que hay 0,4 billones de dólares comprometidos en una captación de fondos para desarrollar proyectos de blockchain, en este caso en China, que por un cambio en el marco legal, y volvemos a la importancia de este aspecto que tiene el marco legal, eh, en China ha bloqueado el desarrollo de blockchain, porque no lo considera suficientemente seguro, o más bien alineado con las directrices políticas de con, con cómo se gestiona el país en términos políticos de China, y por lo tanto, todo este dinero que se había captado a través de estos mecanismos de blockchain, ahora se tienen que devolver a aquellos que habían eh, aportado ese dinero a, a esas startups vinculadas a proyectos, que en China querían lanzar esos, esos proyectos y que habían captado ese dinero a través de ICOs. Cuando hay un cambio regulatorio que dice que eso es ilegal, que no procede, pues ahora tienen que volver ese dinero. Y fijaos qué cantidad de dinero legal que se había captado en China para poder desarrollar proyectos de, de blockchain y cómo se había captado ese dinero, captando siempre ese dinero a través de mecanismos de ICO. Es decir, con esto lo que os quiero transmitir es que, aunque veamos que hay casos de uso que hemos venido comentando a lo largo de la de la conversación y los problemas que han ido saliendo y tal, que parece que es como muy futurible y tal, actualmente ya se están haciendo negocio con, con blockchain. Y esto es una prueba de ello. Ya se está haciendo negocio. Veremos dónde se está haciendo negocio. La mayor parte del negocio se está haciendo alrededor de estos consorcios. Es decir, fijaos, y os lo comentaba cuando hablábamos de las tipologías de blockchain y demás, eh, aunque inicialmente blockchain surgió como redes abiertas, Ahora, las grandes corporaciones, y fijaos, ¿eh? Eh, los nombres de las corporaciones que aparecen aquí en estos, en estos consorcios, Aparecen marcas españolas conocidas como BBVA, Banco Santander, pero fijaos, eh, eh, Dansbank, Deutsche Bank, Barclays, Nomura, las principales entidades financieras a nivel global, RBS, Lime, Natixis, Commerzbank, están metidos en estos consorcios. Es decir, eh, lo que os quiero transmitir es que se están conformando distintos consorcios que están empezando a estructurar redes de blockchain para que procesos comunes que afectan a las empresas que conforman estos consorcios poder simplificarlos mediante estas redes de blockchain. ¿Sí? Fijaos que aquí me permito poner cuatro de ellas y demás. R3CV, por ejemplo, es una DLT que no es blockchain. R3CV... Es una DLT cuyos protocolos de criptografía no funcionan en base a la cadena de bloques. Por ejemplo, fijaos que ya hay un montón de empresas que están ahí trabajando para, una vez que forman parte de ese consorcio, tratar de aprovechar las potenciales de las DLTs para simplificar esos procesos que son comunes. Fijaos incluso que está JP Morgan que eh, al comienzo de la conversación de la... Del webinar, os decía, bueno, JP Morgan dice que es inmaduro, sin embargo, también está en uno de estos en uno de estos consorcios que están planteando ese, ese desarrollo. Y aquí hay una pista también importante de cara a lo que es el futuro del blockchain. Es decir, hay importantes organizaciones, las organizaciones más, más importantes, que son las que están aquí trabajando en, en ver ese desarrollo. Desde un punto de vista de, de, de transacciones e información en el sector financiero, sí, efectivamente, BBS ha incorporado a R3 recientemente, Alberto. Eh, respecto a qué cosas puede facilitar temas sector financiero, pues imagínate todo lo que son los mecanismos burocráticos en plan de transacciones internacionales con el SWIFT o los avales o los contravales, que se pueden automatizar. Un caso que ha salido también, por ejemplo, recientemente en prensa, ha sido que Red Eléctrica está gestionando a través de una aplicación de blockchain un préstamo sindicado entre tres bancos básicamente los préstamos indicados lo que implican es eh, que para financiar grandes operaciones se ponen de acuerdo tres o cuatro o cinco bancos que prestan una elevada cantidad de dinero, mil millones, 500, pagamos 500 millones de euros para poder desarrollar un proyecto de inversión y en el préstamo indicado lo que viene recogido son unas cláusulas en las cuales se define. El, pues quién pone los primeros 50 millones de euros, qué tipo de interés, quién pone los siguientes 100 millones de euros, y depende en base a qué condicionantes, y depende del tipo de interés fijo, tipo variable, etcétera, determinados ratios, etcétera. Entonces, si somos capaces de llegar a un acuerdo entre todas las partes que han desarrollado ese, ese préstamo, es eh, indicado. Y, y hacemos un smart contract que funcione sobre una red segura de DLT, lo que hacemos es simplificar notablemente todo lo que son los trámites administrativos que actualmente se utilizan a la hora de gestionar un préstamo sindicado, que pasa porque cuando yo pida los 50 millones de euros, tengo que hablar con el abogado del banco, ir ante el notario, dar alta de que ha esos 50 millones, informar a los otros... A los otros bancos que están incluidos en este préstamo sindicado de que he tenido que recurrir a este banco inicialmente y disponer de esos 50 millones, porque se daban las características que venían recogidas en el contrato y no otras, en definitiva, lo que puedo simplificar con una red de blockchain, un smart contract, sobre esa red de blockchain, es todo este proceso administrativo que lo que hace es dar garantía a un conjunto de partes. Si ese conjunto de partes nos ponemos de acuerdo sobre esa red de blockchain, ¿Eso que simplificamos? Y si simplificamos eso, pues lo que hacemos es abaratar la operación, porque lo que estamos haciendo es recortar esos costes de transacción y encima estamos haciendo la transacción eh, más rápida. No sé si te he respondido ahí, Pablo, a modo... Eso es un ejemplo, el préstamo indicado lo que ha hecho Red Eléctrica. Hay más ejemplos, todo lo que pueda ser esa simplificación desde el punto de, vista de Swift, desde el punto de vista de VALES, etcétera todo lo que sean procesos burocráticos que lo que dan es dar esa robustez ¿no? a, a la forma tradicional de hacer negocios, pues esto es lo que, lo que te permite ahí a desarrollar y, y ya está. Por supuesto, también eh, Antonia apunta muy bien, muy certeramente, a todo lo que es el tema FinTech y la supresión de oficinas desde un punto de vista de, eh, jo, correcto, eh, el ejemplo de esto que os he contado, el lo acaba de hacer con Indra... Eh, lo de quitar oficinas desde un punto de vista proceso interno. Una oficina es un eslabón, un intermediario desde un punto de vista proceso interno. En fin. Eh, Alastria es el principal eh, consorcio que se está generando aquí en España. Eh, se está conformando, yo aquí he apostado por incluirlos, digamos, consorcios a nivel internacional y demás en distintas regiones. Eh, en distintos países, vamos, están conformando consorcios. ¿no? Alastria, sobre todo, es un, consorcio, es un consorcio con el cual ahora estoy empezando a trabajar eh, desde un punto de vista estratégico, etcétera no Lo que está trabajando sobre todo es eh, el aspecto legal. no es, Ese freno legal que tiene la legislación española para el tema de blockchain están tratando de ver qué posibilidades, cómo se puede gestionar, de tal manera que los procesos, eh, compartidos por las empresas españolas que se están consorciando en Alastria, ¿no? Pues puedan ser susceptibles de uso de blockchain, sobre todo trabajando lo que son hasta ahora el, el momento, el legal. Momento ¿no? Bueno, el tema sandbox es un ese es un eh, eso es un problema que muy específico eh, que puso de manifiesto que a blockchain le faltaba un hervor eh, respecto a lo que es el tema de, de seguridad, de criptomonedas, eh, captación de fondos, etcétera, y de hecho se está trabajando para corregirlo. Esto lo que ha puesto en manifiesto es, eh, insisto una vez más, lo que es la parte la parte legal, jaritillo eh, Eso es eso es una de las cosas que, que se están trabajando. Y a la astria, a escala a escala española, es sobre todo lo que lo que está trabajando es ese, ese, aspecto, ese aspecto legal. Bueno, estos son los consorcios, espero haber respondido a Jalitillo y la inquietud. ¿Sí? Vamos, eh, bueno, digamos esto, hasta ahora son datos. ¿eh? Aquí ya me atrevo a mojarme ¿no? y aportar un poco la visión personal sobre cuál es el negocio que actualmente hay en, en lo que es blockchain. Si es por lo que quisiéramos empezar a facturar algo asociado a blockchain, cuáles son los principales nichos de negocio. Por un, por un lado ya tenemos redes que están en funcionamiento, Bitcoin, Ethereum, Ethereum fue la red. Que, que, que introdujo el concepto de smart contract, que hemos hablado, tal, hiperlayer, que yo creo que es una de las que, es, que las que mejor funcionan. Y sobre esas redes en funcionamiento se pueden hacer ICOs, smart contracts, criptomonedas, es decir, aplicaciones, algunas de las cuales hemos visto en esta presentación o no han sido objeto de otras videoconferencias a lo largo del de, de campus virtual. ¿no? Eh, y luego otro nicho de negocio en el cual se puede encontrar eh, actividad en el vínculo de blockchain es alrededor de estos consorcios que hemos definido previamente. Desde ese punto de vista, alrededor de estos consorcios se están generando startups tecnológicas, al final desarrolladores, que, que, que lo que hacen es, a partir de la identificación de esos procesos que son comunes a las empresas que conforman el consorcio, pues tratar de generar esas aplicaciones a nivel de capa que lo que hacen es utilizar esos, esa potencialidad de blockchain para simplificar esos procesos. Entonces, esos consorcios, alrededor de esos consorcios, se están generando y e sus temas de trabajo, en los cuales, pues, hay startups que están trabajando para simplificar esos procesos. Alrededor de estos consorcios también, pues, hay trabajo vinculado al tema de blockchain a nivel de asesores, consultores, sobre todo en dos grandes temas, derecho, legal, por todo esto que estamos comentando, los ejemplos que apuntaba Jalit apuntan en ese, en, esa, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de la ingeniería de procesos a nivel de consultores. Es decir, aquí cuando hablamos de las aplicaciones prácticas de blockchain, y eso sí que sería una de las cosas que me gustaría que os de este rato, es que eh, en términos estratégicos siempre vamos a tener que hablar de proceso. El valor que te va a aportar blockchain es sobre procesos. Desde el punto de vista de desintermediación o de aportar una garantía sobre un proceso que no es seguro. Por lo tanto, ahí eh, hay trabajo alrededor de estos, de estos nichos, alrededor de estos consorcios, perdón, a través de, del trabajo del análisis de procesos y ver esas garantías y más. Y luego organizaciones que soportan lo que es la, la propia infraestructura. Sobre los riesgos. Antonio, perdón, ¿sí? Antonio compañeros, como empezamos cinco minutos más tarde, damos cinco minutos más, pero nos estamos comiendo el coloquio. Queda. Bien. No, voy muy rápido ya, Carmen. Voy vale. muy rápido sobre los riesgos. Eh, habíamos identificado tecnológicos, regulatorios y costes de cambio, básicamente cuestión de tiempo. Sobre esto ya hemos hablado, permitidme que pase más rápido. El futuro, y ya vamos concluyendo, sobre blockchain, que es una burbuja o una tecnología con recorrido. En mi opinión, es una tecnología con recorrido. ¿Por qué? Ahí viene al rescate una vez más la analogía con Internet. Desde que los desarrolladores empezaron a, a plantear los protocolos de Internet hasta que surgió, la primera aplicación disruptiva eh, que utilizaba Internet, esos protocolos, que fue el correo electrónico, transcurrieron 20 años. En blockchain venimos hablando de 3-4 años. No digo que necesitemos 20 en temas de blockchain para pegar, pero que estas tecnologías requieren de un cierto periodo de maduración. Respecto a si el motor es el cliente el usuario, en mi opinión, y los consorcios que os he mostrado antes así lo demuestran, no es tanto el cliente usuario el que está tirando, sino las corporaciones y, y los gobiernos. En ese sentido, es garantía, en mi opinión también, de que esta tecnología va a tener recorrido, porque cuando detrás de esta tecnología está invirtiendo el BBVA, Banco Santander, Mura, todos estos agentes que hemos visto antes, es que realmente han visto en esa tecnología un cierto recorrido. Eh, ninguna de estas compañías van a perder dinero, y no es más que dinero o tiempo, ¿no? El invertir en una tecnología que interpretan que es cuestionable. ¿Cuánto tiempo? Pues a los mortales, desde el punto de vista, permitidme la expresión, desde el punto de vista de usuarios, pues yo creo que tardarán en llegar 5 o 7 años. Desde el punto de vista de usuarios, es decir, que, que, que utilicemos aplicaciones descentralizadas, DApps, de como hoy podemos utilizar una App, va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Pero sin embargo, ¿cómo nos va a llegar? En mi opinión, mejor hablar de DLT que de blockchain, ¿de acuerdo? Es más, los, las, algunas de las dificultades que hemos planteado van asociadas precisamente a la utilización de esos protocolos criptográficos de blockchain para dar seguridad a lo que es el sistema. Si se desarrollan protocolos criptográficos mejores, pues ya no será blockchain, será otra DLT. Por eso, en mi opinión, mejor hablar de DLT o no. El gran valor de esto, que también es otra de las ideas que me gustaría que os llevarais, si no lo hemos mencionado hasta ahora, es que blockchain no hay que considerarlo como uni, o una única tecnología para resolver un problema, sino que la verdadera potencialidad de blockchain es la convergencia digital con, con otras herramientas nuevas que están surgiendo. Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data... Fijaos que blockchain lo que aporta es seguridad. Seguridad en las transacciones de información. Internet de las cosas y Big Data te dan datos. Inteligencia artificial te da proceso de datos. Y blockchain te da seguridad. Con esos parámetros, imaginaos la interacción de estas tecnologías, las ventajas que pueden tener. Y desde un punto de vista de desarrollo, en mi opinión, y ahí la analogía con Internet, una vez más, puede venir muy al caso, y así se demuestra en la actualidad, los consorcios, cómo están funcionando, lo que está teniendo, o lo que va a tener a corto plazo mayor recorrido, en mi opinión, van a ser las redes privadas que veíamos cuando explicábamos los distintos tipos de, de blockchain, es decir, lo que era la intranet, en su momento y, de hecho, Internet empezó así. Es decir, empezamos a funcionar intranet en las empresas y luego ya se generalizó el uso en un concepto más abierto, que es lo que yo interpreto también que pasará en una segunda fase con el desarrollo de las DLTs eh, desde el punto de vista de redes abiertas y generar ese ecosistema abierto. Y, por mi parte, eh, nada más. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Perdonad si me he extendido. Eh, pero creo que eran los conceptos, la verdad es que eh, han sido muchos los que hemos tenido que, que plantear y yo creo que también el nivel de interacción algo de la sesión ha sido ha sido relevante. Por mi parte ya deseo, si queréis la palabra ya Carmen, cualquier debate, duda que podamos utilizar en estos, si tenéis alguna otra duda adicional, una vez vista toda la, la exposición estaré encantado de poder... Eh, Resolverosla y, bueno como siempre, esta presentación quedará ahí a vuestra disposición, bueno a través de los mecanismos habituales que, que conoce Carmen. Sí, os haremos llegar la presentación y, vamos, el enlace a la, a la grabación que se quedará en el espacio de Andalucía es digital. Pues si alguno tiene alguna pregunta, es el momento. Alguna pregunta, alguna alguna aportación personal, experiencia, en fin, lo que os apetezca. cualquier duda de todas formas ahí también bueno tenéis mi correo electrónico enlace forma parte también de la idiosincrasia de la EOI no el, el, la cercanía ¿no? Y en ese sentido ahí quedo a vuestra disposición para, para lo que queráis gracias a vosotros os, gracias por, los, por, por vuestras amables palabras de Respecto a lo que ha sido la, la charla, para mí ha sido un placer también compartir con vosotros este rato sobre un tema que ya veis que me apasiona, ¿no? Y además es un tema que, que se está construyendo en estos momentos, ¿no? Y yo creo que hay mucho que decir desde un punto de vista de negocio y demás. muy Interesante esto de blockchain con el GDPR. En principio se entendía que el GDPR, la nueva ley de protección de datos, iba a suponer o sea, iba a ser un freno de mano para blockchain, ¿no? Porque fijaos que blockchain al final lo que es datos que son seguros en base a una determinada transparencia, etcétera, y, y, y dotar de seguridad. Claro, la GDPR que plantea una ley de protección de datos en los cuales los usuarios vamos a tener mucho más control, mucho más poder sobre los sobre los datos que, que se pueden compartir potencialmente. Inicialmente, uno podía pensar que, que podía suponer un problema con, con el blockchain. Y, sin embargo, se está resolviendo positivamente en el sentido de que se considera que... Lo que pasa es que ya no tendrían que ser redes abiertas, sino redes a permiso. Las redes abiertas con permiso no solo encajan bien con el GDPR, sino que pueden ser una solución al GDPR. Es decir, que yo, Antonio, tengo mis datos volcados, un conjunto de datos, los que sean, sobre una red de blockchain, datos financieros, incluso datos médicos o lo que tal, y que eh, lo que tendré será como un perfil de, para compartir o para autorizar que alguien, algún agente, pueda acceder a mis datos. Yo tendré eh, la posibilidad de hacer transparentes esos datos a según qué interlocutores. Para los casos que a mí me interesen y por el tiempo que a mí me interese. Por ejemplo, si quisiera contratar una hipoteca, podría tener todos mis datos financieros ahí en blockchain y para aquellos que quiero que me coticen una hipoteca, darles visibilidad durante un determinado periodo de tiempo a mi situación financiera, solo a ellos, y durante un periodo de tiempo y luego cerrarlo. Espero haberte resuelto la cuestión, Javier. Perfiles legales. Aquellos, aquellos que manejen también temas de programación aquellos que manejen temas de programación, aquellos que se especialicen en auditar en términos legales los algoritmos que se estén programando. Sin lugar a dudas. Es decir, eh, los, los algoritmos no son ni buenos ni malos, son, son algoritmos y, y, y lo que sí que son, son muy rígidos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es testarlos mucho antes de ponerlos en marcha. Espero haberte ahí resuelto, Gemma. Eh, eh, en Administración Pública hay una experiencia reciente en... En Aragón, para lo que es el tema de, de los mecanismos de contratación pública. Eh, para, a la hora de presentar un determinado concurso, a la hora de presentar una oferta. Se ha hecho mucha publicidad de ese caso, ahí puedes encontrar ahí en internet, si pones eh, blockchain, administración, Aragón, te van a seguir ahí todas las referencias. De, desde un punto de vista práctico, es una experiencia muy piloto. Lo que han utilizado ha sido una red de blockchain para simplificar el proceso administrativo de acreditación de a qué hora metes la, la oferta y, y comprobación de que efectivamente la has metido dentro del plazo y con todos los requisitos que tocaban. ¿De acuerdo? Así simplificas un poco lo que es el proceso administrativo de la apertura del sobre administrativo que validabas, que tienes todos los papeles y tal, pues eso se ha simplificado con el tema de blockchain. Eso a nivel de Aragón. Eh, a lo largo de la exposición creo que he comentado, en Francia están haciendo cosas muy interesantes en el misterio de justicia, pero no, no se escapa Antonio, eh, eh, te llamo Amancebo, te llamo Antonio, aunque eso por afinidad, igual es Arturo, ya puedes, eh, ya puedes perdonar. Eh, no se escapa que claro, eh, uno, de las, uno de los desarrollos más relevantes que puede tener blockchain es en todo lo que, es el, eh, todo lo que puede ser la administración pública, si no a dudas, son procesos burocráticos garantistas, blockchain puede dar recorrido a esto. Esta pregunta... Ja, ¡Estupendo! Me alegro. Eh, exacto. Eh, esto que, La primera pregunta que haces, Antonio, respecto a tal, eh, te la respondes en la segunda cuestión. Es decir, esto ya es más segunda o tercera derivada respecto al caso que me preguntas Antonio de la Cova. ¿vale? Es decir, hoy por hoy, eh, Google hace negocio con nuestros datos. Cuando buscamos nuestros perfiles y demás, eh, lo que hacen es eh, a un conjunto de empresas, si yo pongo hipoteca, pues rápidamente me salen en los buscadores empresas que han pagado para ser anunciadas como hipoteca. Y me aparece ahí toda la lista de los bancos y demás. En definitiva, Google lo que está haciendo es comercializar mis datos para tener unos ingresos para esos proveedores de hipotecas y esos ingresos yo, yo, yo no percibo nada. Se, se los queda Google. Se los queda Google. ¿Sí? Entonces, la teoría lo que dice es que con las DLTs lo que vamos a poder hacer es, al ser propietarios de nuestros datos, eh, aquellas empresas que ahora están comercializando con nuestros datos, que no dejan de ser intermediarios, fijaos el, el concepto, ¿no? no dejan de ser intermediarios, agregan los datos de la gente y se si los venden a las empresas, pues ahora esos intermediarios <coughs> podrían llegar eliminados. Vamos, yo creo que queda tiempo para llegar a ese punto. Queda bastante tiempo por, por temas tecnológicos, temas legales, etc. Pero desde un punto de vista del mundo de las ideas, si como valor añadido Google es un intermediario que lo que da es agregar datos, pues con las redes de TLT se puede quedar fuera de juego. Entonces ahí la clave estará, efectivamente, como bien apuntabas Antonio, en las comisiones. Realmente, en mi opinión... Eh, José Fernández, yo creo que es la evolución de la economía colaborativa. Hoy porque la economía colaborativa va sobre una red de, eh, una red centralizada, sobre Internet, empezarán a funcionar sobre, sobre las redes, eh, sobre unas DLTs. Y por lo tanto, si la red colaborativa lo único, o sea, si la empresa colaborativa, la plataforma colaborativa, lo único que hace es, el único valor que aporta es la garantía de que la propiedad de, de, de la casa es mía, etcétera pues acabará superada. Sin embargo, si hay, y ahí es donde tienen que trabajar estos intermediarios, en aportar un valor que sea superior a la garantía, a la confianza, etcétera que eso puede ser automatizada con un sistema de blockchain. Lo que tiene que pensar el intermediario es qué valor adicional puedo aportar que pueda venir desde un punto de vista de filtros de calidad, es decir, este intermediario dice que la casa de Antonio está rankeada en un nivel A+. Plus. Entonces, ahí ya aporta valor, porque en una DLT yo puedo decir, en fin, eh, coges la idea, ¿no, José? Eh, que al final lo que tienen que trabajarse los intermediarios es precisamente eh, el valor añadido que da. Por ejemplo, eh, notarios, eh, registradores de la propiedad están blindados actualmente por el marco legal, pero si el único, pues si el marco legal de alguna manera en el futuro sí llegara a darse el caso, que yo también creo que pasará mucho tiempo hasta darse esa situación, pues su o actividad sea, carecería de sentido. ¿Alguna cuestión más? Que están escribiendo un par de compañeros más parece que ahí alfredo y josé manuel están viendo pero no me sale todavía en el chat el, el mensaje como os decía de todas maneras también ahí aparecen mis datos mis datos de contacto y forma parte también un poco de la filosofía de los valores de la EoI, esa esa apertura no esa relación no entre eh, los docentes vinculados a la casa, pues también con en, en todas las actividades. Y entonces, pues ahí también, para cualquier cuestión puntual, quedo ahí a vuestra disposición, a vuelreo. reo Aparte que, como también decía Carmen, hoy por hoy eh, en redes sociales no nos escapamos. Ahí estamos todos en LinkedIn y tal. Entonces, ahí quedo ahí a vuestra disposición para, para lo que necesitéis. A ver si acaba de escribir. Lo digo para no, quedar ninguna, no dejar ninguna pregunta en el aire. Gracias, Pablo. A ver si sí, ya. Parece que José Manuel está escribiendo. A ver si hay alguna otra cuestión más. Muchas gracias a todos. Muy bien. A ver si... Es que ya tengo la inquietud. A ver si José Manuel y Jonathan, a ver si quieren alguna cuestión más. Y claro, si claro. Han... Sí, sí, sí, sí, les esperamos. Sí. Ya todo es tanta tecnología, ¿verdad? Total. Basta que la red vaya un poco más lenta y demás para que pues te gestionas a través del chat. Jorge Carmen, si quieres también aprovechar para anunciar la, el próximo webinar. Pues sí, mira, el próximo webinar, te voy a decir el título exacto, que no me quiero confundir, eh, será con Fernando Maldonado, un colaborador nuestro, y... Y va a hablar, espérate, que no me quiero equivocar. Va a hablar sobre orientación a datos, sobre Big Data. Eh, ya está publicado en, en la página de Andalucía Digital, así que os invito a todos a, a apuntaros si queréis y ya, y ya os vamos mandando la información. Eh, ya, por ir cerrando... Mmm... Os vamos a mandar una eh, encuesta de valoración para que nos deis vuestra opinión sobre cómo ha resultado la, eh, la webinar. Ya sabéis que nos interesa muchísimo que contestéis y os haremos llegar también, el, como os dijo antes Antonio, la documentación, el enlace a la, a la grabación de la webinar. En fin, yo creo que se están despidiendo, mmm, sí. Antonio. Sí. Pues, pues muchas gracias a todos y, como os decía, un placer haber compartido con vosotros este tema tan, tan apasionante, seguimos en contacto y, nada, una vez más, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de participar en esta iniciativa tan interesante, patrocinada por la Junta de Andalucía, que yo creo que hace este, poner en la vanguardia no, todo lo que es el, el sector TIC de, de esta comunidad autónoma. Y por mi parte, nada más, seguimos ahí en contacto y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos por asistir. Os espero en las actividades del campus. Muy fuerte. Un abrazo, Antonio, gracias. Adiós. Adiós.